Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra meditación especial de este día. Gracias, gracias por estar aquí. Si tienes una velita o un incienso, puedes prepararlo, irlo prendiendo nada más voy a esperar a que entren un poco más de personas y voy a iniciar voy por mis auriculares para que ustedes me escuchen mejor durante su meditación vamos probando, ustedes me dicen si me escuchan bien ahí también si escuchan bien la música se escucha bien, se escucha también la música ustedes me dicen también ok Perfecto, muy bien. Pues bueno, ya sabemos que el día de hoy vamos a hacer esta meditación. Es un portal que bueno, finalmente dura todo el día, así que eh, obviamente pues como el pico más grande fue a las 11.11. 11, pero nosotros podemos seguir trabajando en nuestras intenciones, podemos seguir trabajando en... En toda la, la creación que nosotros deseamos darle a pues nuestras intenciones, a todo lo que deseamos ver manifestado, a todo lo que deseamos ya retirar de nuestra vida de manera consciente, liberarlo, dejar que las cosas fluyan, dejar que, que estas situaciones, pues, eh, cerrar esos ciclos de una manera más amorosa, permitir que todo, todo, todo, todo... Eh, vaya fluyendo con ese orden divino, con ese amor, con esa conexión y que bueno, pues precisamente nosotros vayamos trabajando con esa, esa eh, conciencia y bueno, pues... Eh, Seguir expandiendo nuestro corazón siempre hacia poder conectar con estos mundos superiores, integrando toda esa conciencia, toda esa energía que tienen nuestros maestros, nuestros ángeles y nuestros guías. Poderla integrar a esta tierra, manifestarla en conciencia, manifestarla en paz, manifestarla en relaciones más amorosas, en relaciones más eh, fraternales y también eh, pues poder manifestar toda la riqueza toda la abundancia eh, que nos merecemos por derecho divino y que bueno finalmente eh, como nos decía un maestro que mientras más pidamos nosotros abundancia nosotros vamos a tener la capacidad de poder impactar a más personas en la tierra eh, a través de la abundancia porque si nosotros tenemos más abundancia, vamos a poder ayudar a más personas. Y eh, eso se va a tra ver traducido en que las demás personas también pueden ayudar a su vez a más personas. Entonces, eh, pues hay que pedir esa intención de que nuestra conciencia en cuestión de riqueza... Eh, crezca, se expanda que también eh, en cuestión de salud pues precisamente eh, es algo que pues tiene que estar es, es lo primero, la salud el que nosotros podamos estar bien para poder eh, estar en, en todas estas intenciones que tenemos en nuestra vida y que bueno, pues es mejor eh, tenerlas desde eh, desde esta conciencia desde esta intención y pues finalmente hacer esa comunión con la tierra que nosotros pues está, estamos haciendo esa comunión porque somos parte de la tierra entonces eh, pues con toda con todo ese amor con toda esa conciencia vamos a vivir nuestra meditación de, de, este, de esta tarde y tú la puedes volver a repetir sin ningún problema en la noche a las 11.11 11, eh, nuevamente para poder seguir trabajando en tus intenciones, así que eh, si tienes algo en específico eh, que deseas trabajar, que deseas orientar o, o poner como intención en esta meditación, velo pensando, ve ubicando qué es lo que deseas, pide mucha eh, sabiduría en tus procesos, pide toda la sabiduría necesaria, la inteligencia necesaria para poder llevar eh, todos tus procesos, que tu cerebro completamente en tonos dorados eh, pueda darte toda esa inteligencia necesaria para poder llevar a cabo eh, todos los desafíos que tengas eh, por cursar, que en tu vida pues esté toda la sabiduría, la inteligencia necesaria para poder hacer todo lo que requieres. Bueno. Pues ahora sí, vamos a hacer esta meditación. Como te repetía a un principio, en la entrada puedes acompañarlo de una vela, de un incienso. Puedes hacer esta meditación después, puedes escucharla y después repetirla, no hay ningún problema, es es abierta y lista para que tú la fluyas y como sientas que, que debes eh, hacerla, así que bueno pues ahora sí, vamos a iniciar con nuestra meditación, te voy a pedir que por favor coloques tu espalda recta que si necesitas recargarte en una pared o en la silla en donde te encuentras lo hagas es necesario que nosotros mantengamos eh, nuestra espalda erguida que coloquemos nuestros pies sobre la tierra y eh, vamos, vamos a hacer eh, nuestro mudra básico, es eh, simplemente conectando el dedo anular con el dedo gordo y después voy a pedirles que cambien nuevamente la posición a, casi al inicio de nuestro dedo colocándolo sobre, eh, nuestras pal sobre nuestras piernas sobre nuestros muslos y iniciamos primero con este en conexión y después cuando yo diga cambia dedos, vamos a cambiar los dedos y los vamos a colocar así te voy a pedir que por favor en todo momento mantengas tú los ojos cerrados y conectando con tu corazón si tu mente te nuevamente te vuelve a llevar a cualquier otro lugar, a cualquier otro momento, a cualquier otro episodio tú nuevamente vuélvete a concentrar, vuelve nuevamente a tomar una respiración profunda y sigue nuevamente mi voz no te distraigas y bueno, si estás a lo mejor eh, haciendo alguna actividad simplemente trata de escucharle y ya después la puedes volver a repetir entonces iniciamos, espalda recta coloca tus manos en la posición que ya les había dicho cierra los ojos y vamos a mantener una respiración atenta Llenando abdomen, pulmones. Sintiendo como el aire entra por nuestras fosas nasales. Y llena nuestro abdomen y pulmones. Vamos a tratar de mantener el aire unos cuantos segundos en nuestro interior. Y al exhalar vamos a soltar... De una manera lenta y relajada. Y vamos a dejarnos fluir. Vamos a abandonar las preocupaciones. Nos vamos a dejar a un lado. Y nos vamos a concentrar en revisar nuestro cuerpo. Vamos a permitir. Que nuestras plantas de nuestros pies, si nos encontramos sentados, conecten con la Tierra. Que recorran nuestro cuerpo, las energías y las conciencias amorosas de la Tierra, desde la planta de nuestros pies. Observando cómo se relaja mi cuerpo. Viendo cómo se relajan mis muslos. Mi cadera. Siento el peso de mi cadera sobre la silla, sobre el lugar en donde me encuentro sentado. Mientras mi respiración es completamente relajada, pausada, inhala y exhala, relaja los hombros, relaja las manos, Comienza a sentir ese calor tibio de tu sangre recorriendo tu cuerpo. Vas a relajar los hombros, el cuello. Inhala y Exhala. Nuevamente vuelve a inhalar. Y exhala. Relaja los músculos de tu cara, relaja tus ojos, tus párpados, relájalos. Inhala y exhala. Vas a mantener esta conexión con tu cuerpo, esta relajación. Y vamos a llamar a nuestros maestros, ángeles, guías y guardianes. Nos rodeen con toda la intención amorosa de protegernos para poder recibir su sabiduría. Vamos a invitarlos de manera mental. Vamos a llamarlos pedir que todos nuestros maestros, ángeles, guardianes, guías estén conectados que nuestros ancestros también son invitados a esta meditación mantén tu inhalación y exhalación de manera tranquila Inhala y exhala. Una vez que nos están circundando nuestros maestros, ángeles, guías y guardianes, vamos a mentalmente poner algo que deseo limpiar. Vamos a visualizar esa imagen. Y vamos a pedirle a nuestros maestros ángeles, guías y guardianes, toquen con sus manos esta intención y la conviertan en brillos dorados para que pueda ser transformada a través de su contacto. Vamos a colocar todo lo que requerimos en este momento. Sea transformado en más conciencia, sea transformado en más amor, en mayor salud, en mayor abundancia, en mayor riqueza. Visualiza, imagina que te encuentras en un estado de salud perfecta. Visualiza, imagina y siente, el amor de todos tus seres queridos. Visualiza, imagina y siente, cómo tu cartera, tu cuenta de banco, se encuentra con una cantidad aún más grande, de lo que acostumbras visualízate, imagina y siente cómo tus deseos con este portal comienzan a avanzar, siente como las puertas. que abres te llevan a nuevos caminos a nuevos viajes a nuevos recorridos a nuevas personas a nuevas conexiones a mejorar en el amor de pareja a sanar las situaciones de pareja siente como todas estas proyecciones son vistas por todos tus ángeles guardianes maestros y guías yes, que tan sonrientes y placenteros pueden cumplir todos tus deseos en este portal todo, absolutamente todo es posible. Estamos entrando en una nueva línea de tiempo. En donde todo es posible. En donde dejo atrás a mi viejo yo. Y al abrir una nueva puerta me encuentro en esta nueva línea de tiempo en donde yo estoy con mayor salud, yo estoy con abundancia, yo estoy en amor, en riqueza, en paz. Todo fluye en el orden divino. Todo es tal cual debe de estar. Dejo que esta intención amorosa bañe todo mi cuerpo en esta nueva línea de tiempo. Siendo yo quien está lista, listo para aperturarme a esta nueva conciencia a este nuevo entendimiento un nuevo tiempo y un nuevo comienzo donde tus maestros, guías, ángeles y guardianes quieren que sepas que estamos evolucionando que estamos entrando en una nueva intención, en una nueva corrección del tiempo, donde el amor incondicional se expande cada vez más, vas a sentir como en el centro de tu pecho, el amor crece, el amor se expande, el amor inunda todo tu cuerpo, te das cuenta que fuiste creada con amor, de la fuente, eres amor eres conciencia eres la expansión divina dentro de tu ser reside la conciencia reside el amor y vamos a dejar que surja vamos a dejar que emerja, vamos a colocarlo a flor de piel, para que a partir de ahora todas las relaciones, todas las amistades, familiares, con personas de mi trabajo, vecinos, todo aquel que se me acerque fluye en orden divino, fluye en sincronía con el universo y me disculpo con todos aquellos que no fluyó así. Cambia tus dedos a la segunda posición, tu dedo índice colocado justo al final del borde de tu dedo gordo. Toma una respiración profunda y exhala. Y vamos a disculparnos con aquellas personas que no fluimos en ese orden divino, que compartimos miedo, angustia, desesperanza. Vamos a enviar las palabras mágicas de perdón y sanación. Lo siento mucho. Siento mucho haberte lastimado Perdóname por favor Perdóname a mí y a todas mis generaciones Gracias Gracias por todas las enseñanzas Por todo el aprendizaje Te amo Te amo porque sé Que tú eres yo Y yo soy tú lo siento mucho. Perdóname, por favor. Gracias. Te amo. Te libero y me libero a partir de este instante, a partir de este momento. De todas las situaciones de desagrado. De todos los inconvenientes, sufrimientos que de manera consciente causé, o de manera inconsciente causé en tu ser, lo siento mucho, perdóname por favor, gracias, gracias, te amo, te amo, lo siento mucho, perdóname por favor, gracias, te amo, Vamos a hablarle también a nuestro cuerpo y a nuestras células, a nuestros órganos Y vamos a decirles también que sentimos mucho haber abusado de ellos Lo siento mucho, perdóname por favor Gracias, te amo lo siento mucho. Perdóname, por favor. Gracias. Te amo. Vamos a sentir cómo la paz y la tranquilidad de nuestro cuerpo se hacen una. Y vamos a pedir también. Por todas aquellas veces en donde sentí que no me merecía algo mejor, una relación, una pareja, un trabajo, todas las veces que creí que tenía que conformarme con eso. Vamos a decirlo, siento mucho, perdóname por favor gracias te amo vamos a iluminar todas esas situaciones liberándolas de nuestro ser con este portal dejándolas que se vaya despidiéndonos de nuestra pequeñez de nuestra no capacidad para merecer lo siento mucho perdóname por favor gracias te amo lo siento mucho por creer que no me merecía algo más por darle la espalda a las oportunidades gracias a esta situación el día de hoy decido crecer perdóname por no tener, ver, saber mi grandeza te amo porque esta situación me llevó a comprender que puedo ser más que esto lo siento mucho, perdóname, gracias te amo lo siento mucho, perdóname por favor Gracias, te amo. Toma una respiración profunda, tomando aire, llenando abdomen, pulmones y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Con esta liberación, vamos a ayudar que todos nuestros deseos, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, puedan ser cumplidos. Vamos a traer todas nuestras intenciones de vernos más en gozo, en alegría, en paz y en tranquilidad. Vamos a visualizar momentos de alegría, de paz. Conmigo misma me encuentro en paz, contigo mismo encuéntrate en paz. Siéntete en paz con lo que tú eres, con quien eres hasta el día de hoy. Siéntete orgullosa, orgulloso de quien eres, eres una creación de Dios, eres pureza divina, eres armonía total. Reconócete amor, reconocete fortuna, reconocete abundancia, reconocete salud, emerge de tu conciencia brota como una fuente toda esta sabiduría y esta conciencia se impregna cada célula electrón, molécula de tu ser tu ADN se comienza a transformar en tonos dorados expandiéndose compartiéndose con el mundo Llegando a todos los corazones en la tierra, nos alineamos a todas aquellas personas que el día de hoy captaron el 11-11. A todas las personas que tienen el corazón abierto, que al igual que nosotros deseamos, más conciencia, más conciencia, más conciencia. Alineamos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras palabras de amor A todas las personas que el día de hoy están compartiendo este portal, esta conciencia, esta energía Envolvemos a la tierra enviamos amor a los polos enviamos amor a todos los continentes enviamos chispas de conciencia para que sean compartidas en toda la tierra De manera etérica abrazamos a todos nuestros hermanos y nos reconocemos ante la luz de nuestro Creador. Somos uno, somos uno. Y entre este espacio mental de amor, vuelve a pedir. Todas las intenciones que traes en mente, visualízalas realizadas. Visualízalas con esa expansión, con esa alegría que te daría ver que todo está hecho, ver que todo está realizado. Déjate ser, déjate ser libre En este espacio todo es posible En esta creación, en esta conciencia Estamos entrando a una nueva línea de tiempo Estamos elevando nuestra conciencia Nuevamente vuelve a tomar una respiración profunda llenando abdomen, pulmones. Relaja tus manos, coloca tus palmas abiertas sobre tus muslos y mantente inhalando y exhala. Una vez más, inhala y exhala, suelta y relaja, inhala y exhala. vas a unir tus dos palmas, une tus dos manos frente a frente y llévalas a la altura de tu corazón y agradece por este portal, por esta oportunidad, por esta conciencia, por mantenerte en tiempo presente, por dejar que la dicha, el amor, fluyan a través de ti que te has vuelto un canal receptivo un canal abierto que das el permiso de recibir esta conciencia más conciencia por favor más conciencia por favor más conciencia por favor que fluya toda la conciencia y la apertura toda la sabiduría, la inteligencia, la armonía, el amor, la paz, que todos nuestros ángeles, maestros, guardianes que se encuentran alrededor nuestro, puedan estar, se manifiesten, que nos muestren nuestro camino y nuestra misión de vida, Así sea, así sea, así sea. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los maestros, ángeles, guardianes, guías que estuvieron presentes durante esta meditación. Pido llevar luz y conciencia a todo aquel que me encuentre gracias, gracias, gracias toma una respiración profunda llénate de luz llénate de este instante llénate de este tiempo, de este momento inhala y exhala una vez más, inhala y exhala, deja ir cuando estés lista, cuando estés listo puedes abrir los ojos les recuerdo que esta meditación la pueden volver a repetir a las 11 de la noche eh, nuevamente, vuelven a repetir esta meditación, les va a ayudar muchísimo a que puedan poner otra vez sus intenciones ahora sí que no hay límite en la forma y en que la quieras hacer eres libre también de compartir esta meditación con todos tus seres queridos copia el link y se los envías Sé que muchas personas les va a servir, les va a funcionar. Si siempre lo haces con esta intención de amor, con esta intención de mantenerte en esta conciencia, te recuerdo que mi nombre es Margarita Mercado. Todos los martes y jueves estamos haciendo programas. El martes es un programa de conciencia, de pláticas sobre conciencia. Y los días eh, jueves doy mensajes de los ángeles consultas de oráculo y de tarot una pregunta por persona y bueno pues esta, esta vez fue una ocasión especial estamos dedicándonos a poder, poder manifestar a través de este portal 1111 Consuelo Qué gusto que hayas estado aquí me da mucho gusto que hayas estado eh, gracias, gracias de verdad a todos los que pudieron estar presentes, sé que a veces soy un poco eh, pues improvisando constantemente y este con los tiempos, pero trato de hacerlo lo mejor posible y lo hago siempre con el amor y la conciencia de poder acompañarlos hasta donde me es posible. Y bueno, pues ya déjenme ahí en los comentarios, escríbanme cómo se sintieron, qué sintieron, qué vieron. Eh, y sobre todo, bueno, después de las meditaciones, pues ya me contaron el día de mañana que se está manifestando en su vida. Hacia dónde se fue esa expansión, esa luz, esa conciencia en su ser. Eh, ya me estarán ustedes mostrando hacia dónde se fue. Gracias, gracias a todos, este, nos estamos viendo el martes al mediodía, eh, por aquí, en Almas en Conciencia, besitos, que les vaya bien, que sigan disfrutando de este portal, y nos vemos, nos vemos pronto, bye bye.